Estuvimos viendo eh, constructora, CenHabitat, eh, AFD, todo eso estuvimos viendo, pero no nos, no, no, no, no encontrábamos la forma, ¿verdad? Todo, todo nos ponían trabas. No es tan fácil. Todo resulta difícil, todo. Es y, difícil reunir y, los, las, las condiciones, todos lo los requisitos de esta gente y, para poder y, llegar a una casa propia. Después, cuando yo me enteré del proyecto de Habitat, Estuve en la reunión y vine de ahí ya hablé con mi familia. Yo les dije yo quiero, yo quiero, le dije porque no sé yo he visto que esto resultaba no no resultaba difícil y lo que más me gustó y lo que más me llamó la atención y que en un principio hasta no creí era de que el el crédito que ellos este que te daba el banco no era hipotecario. Eso en ningún lado se encuentra. Y eso que yo estaba pagando el alquiler estoy pagando ahora acá por lo que es mío. Y aparte es poco tiempo, son siete años, no es mucho. En este momento ya prácticamente podemos seguir la casa es nuestra. Es grande la felicidad porque se sí. pueden dar cuenta de que crecimos. Crecimos, sí. Con y la ayuda de, de nuestros hijos está. construimos esta parte, la verdad que también quedó muy linda. En ese momento eh, pues yo digo que tal vez la mano de Dios a nuestro una, conocimiento una bendición para sí, nosotros una, para conocer la vida sí. en ese momento porque estábamos este, viviendo muy este, a lo justo por el tema de alquiler y nunca es tuyo, en cambio ahora estamos a 11 meses de terminar de pagar y ya es nuestro entonces este, cambió mucho en, la, en nuestra vida, mucho, mucho en el sentido de la tranquilidad y después que ahora estamos este, ya en una casa propia y anterior eso no pudimos construir porque teníamos tres hijos, a quienes teníamos que hacer estudiar y se hicieron todos profesionales, primero priorizamos eso y después fue lo de nuestra casa y ahí nos dio la posibilidad también de pagar cuotas eh, iguales hasta terminar sin reajuste y con el, el crédito no era hipotecario eso era algo muy importante también a mí me gustaría ¿verdad? decirle a la gente que confíen en Hábitat que se puede a través de ellos eh, lograr eh, grandes sueños porque es nuestro uno de ellos, algo que es rápido, es seguro y es muy importante que, que una persona que de escasos recursos eh, pueda acceder a ese sueño de tener la casa propia. Yo creo que solamente es a través de Hábitat se puede lograr eso.